Hola, Leucho Guzmán, bueno, es el último video que te hago, no te hago más videos, eh, te quiero, tengo muchas ganas de ir a verte, estar contigo, de irme a vivir contigo, pero pues, si tú no me mandas nada y no quieres que yo me vaya, yo entenderé, de todo modos yo te cumplo con tu video, besos, te compras con es que ya sabes, no eras ni quien allá más. ¿no?